Gracias a los diferentes programas de desarrollo comunitario de techo Entre ellos el de refuerzo escolar y el apoyo de sus voluntarios Miles de salvadoreños están logrando salir adelante El techo es solo el comienzo